¡Hey! Buenas, buenas, buenas. Hoy en verdad que me siento espectacular. Hoy me ha puesto increíble. He estado buscando por todo tipo de helados, por Internet, por Google, hasta por YouTube, y no he encontrado absolutamente nada. Entonces me puse a buscar de una manera super mega extraña espectacularmente guapetona. Ya que se me hubiera olvidado que tenía Instagram y no sabía que tenía un suscriptor de ahí, carajo. Y me mandó algo que me veta. Me gustó. Y le dije, pues, envíamelo para ver qué video puedo hacer hoy. Porque estoy extremadamente loco. Pero, pero calmaos. Que esto no termina aquí Antes de empezar le tengo una super sorpresa Que yo sé que a muchos les va a gustar Así que tendré que enseñárselo Es un regalo para ustedes Lo creé yo, lo hice yo Personalmente yo Miren, miren coño Miren, miren coño Eso es para ustedes Miren, miren, miren Miren, miren y observen Miren, miren dónde donde lo dice Miren, miren ahí, mirenlo ahí Mírenlo ahí Lo voy a pegar de este lado Aquí, aquí Aquí lo voy a pegar Coño, joder Me ha quedado torcido la puta mierda esta Ha quedado como, como, como Pero no importa Eso lo arreglamos luego Vamos a empezar Ya que eso está que arde Así que empecemos Mis amigotes Aquí ya estamos Vamos a empezar Ya que esto está Que mola, que mola uh, Ya que... A, ver a nos trae esto. Pero se ve se ve como que subiera hubiera alguien parado, pero cuando ella cuando ella prende el bombillo, no hay nadie. Pero cuando lo apaga es como una persona parada. <tose> Mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, no, no, no no. Empezando el video y ya Ya, ya, ya me asusté muy... Lo siento, lo siento Mala mía, es que Fue algo que No me esperaba eso, de veras No me lo esperaba, para nada, para nada Me esperaba eso, yo no sabía que iba a pasar eso Dios mío, pero Siento como que si Ay Dios Siento como que si el corazón se me va a salir del cuerpo Pero bueno, bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Esta es la señora Y son de que, que oye, He visto algo sumamente Asustadizo Pero ya No me vuelvo a reír más y vamos allá Se escuchan como ruidos Esto, esto es como una película de miedo. Pero en vez de estar triste, ¿Sí? Sí. feliz, infeliz de la vida. Se escucha mucho ruido. ¡Se apagó el bombillo! ¡Se apagó el bombillo! ¡Se apagó el bombillo! ¡Se apagó! Ahí está la señora en son de... ¿De coño? ¿Pero qué me está pasando? coño? ¿Pero qué pasa? ¡No, no, no, no mames! <risa> no, no mames, güey Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pasa? Pasa? Pasa? pasa? Nadie ¿Y qué tú vas a hacer? Oye, te puedes quedar trucutrutada, eh, mujer Deja este enchufe Coño, deja este enchufe, ¿Qué pasó? <risa> ya, eso era todo. Ay, no. ¿No? Ahí está la señora, En son de que todo está bien, ya, ya todo está bien, ya pasó. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado! ¡No! ¡No! ¡No! Oye, oye, oye ¿Y salgo? No, no me lo esperaba Pensé que ya todo iba a terminar ahí Todo iba a terminar ahí, bueno ya, terminó No, pues no es así Me han pegado un susto de hostias, pero... Vamos a tratar de no asustarnos porque ya dos veces que me asusto, pero es que fue algo imprevenidamente, no sabía nada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa porque yo no entiendo. Aquí están y son dos personas como jugando, jugando como un juego de cocodrilo ahí, como un juego raro, porque que yo no entiendo. Hoy en día hay juegos que yo no entiendo. No entiendo. Hay juegos muy extraños. Mira, es algo en verdad sumamente eh, que no entiendo para nada. Ahí están y son de que picando... Bueno... Ahí son como que quedan como tres dientes más o menos, ya quedan... Hostia... <ríe> yo no, yo, yo, estoy sin palabras porque es que estoy... ¡Coño! Hostia, oh, hostia, hostia, hostia, hostia, lo siento, lo siento, lo siento, es que tampoco, tampoco me esperaba eso, no me lo esperaba, pero al menos díganme cuando venga, cuando venga algo de miedo, al menos díganme para yo saber, porque es que no sé, Dios mío me van a matar del corazón oye, suscriptor el que me mandó ese video me va a matar del corazón me va a dar un patatú oye, te lo juro te lo juro me va a dar un patatú porque como tú me mandas <risa> yo estoy sin palabras vamos a seguir porque es que hasta me está gustando la vaina aquí dice mamá pero ahí como en garabatiangala en garabatiangala estoy, estoy loco hoy estoy loco, no me culpen estoy muy loco Son de que viene... La hermana, una hermana, la hermanita oh. ¿Qué ha pasado? Victoria, despierta, Nos tenemos que ir Vamos ¿Eh? no me ha vuelto de... ¡Ah! Esto es como... Esto es, esto es como... Esto, esto, esto, perdón Es como, como esta parte Es como de una película Creo que creo que vi esta película, eh, creo que sí, pero, pero vamos a seguir, vamos a seguir. Porque creo que al yo verla, ya como yo la vi, no creo que me asuste. Porque soy un uh, uh, soy demasiado valiente para reír. Digo, Dios, es que este susto me tiene tan loco que ya me confundo, pero bueno, no voy a hacer que duramos tanto aquí, así que vamos allá. ella y son de que, ah, nunca se le queda su pecadito, su pecadito siempre con ella carajo eh, disculpen si estoy muy callado, pero es que tengo que concentrarme porque no quiero asustarme porque que, que me, me, me encuentran de sorpresa de sorpresa me encuentran de verdad que sí, así que estoy un poco furioso, porque ya van dos veces que me asusto Y es que yo soy muy, muy fuerte para asustarme, coño Estoy enojado ya Esto es como una película, coño. Esto es una peli, coño Bueno, nos quedamos trancados Victoria, no mires. ¡Victoria! ¡Victoria no mire! ¡Victoria no! Oh, ¡No! de hoy bueno si veo como si ven por si acaso que la cámara está como un poquito como medio medio rara bueno no importa no importa así que espero que les guste el vídeo yo en verdad que me he asustado mucho si sí, lo admito me he asustado mucho pensé que no lo iba a hacer pero soy humano no soy perfecto bueno. hablamos en la próxima que la pasen bien portáisis bien y